Y de su espacio escenario. Como todas las noches, estamos acá en este espacio para conocer más de nuestra gente. Y claro que a la gente que siempre está compartiendo las diferentes entrevistas, diálogos que tenemos acá con nuestros invitados. Agradecerles de antemano por vuestra eh, sintonía a través de este medio digital. Y por supuesto, invitarles también para que compartan. Hoy tenemos un invitado de lujo. Así que ya mismo conoceremos de quién se trata y ya lo vamos también a invitar como todas las noches a nuestro compañero Ramiro Narváez y si está listo el hombre por acá para poder compartir también esta noche especial con nuestro invitado. Mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido a nuestro programa Escenario. Saludos Leonardo, un abrazo para ti y para todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. ...a través de este canal virtual en todo el mundo. Ya estamos aquí en escenario Rostros que Dejan Rastros... ...para presentarles otro invitado muy especial... ...en lo particular muy apreciado porque nos hemos conocido ya algún tiempo... ...y me da en lo personal mucho gusto de tener acá a Norman Luna... ...un artista, un querido artista que lo conocí en Loja... ...pero ahora pasa en el Cantón El Pangui. Así que allá está haciendo surgir su talento, eh, también con su emprendimiento en cuanto a la música. Todo eso vamos a, a decirle que nos cuente, Norman, en, esta, en este conversatorio que lo hacemos con mucho gusto aquí desde el Cantón Catamayo. Norman, un abrazo, bienvenido. Buenas noches, buenas noches, eh, Ramiro, Leonardo, muchas gracias. Una vez más agradecerles por permitirme estar compartiendo con ustedes este momento tan bonito con, con la venia de vuestra audiencia, que es muy selecta y también muy numerosa. Muchas uh -huh. gracias todo para todos ustedes, para toda la provincia de Loja, de Catamayo y bueno, para todo el mundo porque este, este canal también rueda uh -huh. por todas partes del mundo, ¿no? Así Entonces, es. Entonces, muchas gracias, muy contento de estar con ustedes y... Bueno, para complacer en lo que pueda bueno. hacer. Norvita, cuéntanos y cómo está el ambiente. Tú estás ahora radicado en lo que es eh, la provincia de Zamora, Chinchipe, en el Pangui, efectivamente. Así es, este Ramiro, como tú lo dijiste ya, tuvimos la bendición, la dicha de conocernos en Loja. Y bueno, es, es tu tierra, Loja, y yo estaba ahí de, de visita por un tiempo, <ríe> Y bueno, tocó ya, bueno, regresarme para acá, donde, de donde soy, de acá del Pangui. Estuve prestadito nomás para loja por 10 años. Entonces, eh, ya regresé para acá del Pangui, eh, que es cantón de la provincia de Zamora, donde gracias a Dios se nos han abierto muchísimas puertas en este ámbito de la música, donde gracias a Dios pude hacer mi carrera musical y prestar los servicios que, que con la bendición de Dios he adquirido, los conocimientos ponerlos al servicio acá de, de mi gente, del cantón El Pangui. Conozco que tienes una hermosa familia, una esposa que te apoya mucho también, eh, tus hijos. Eh, cuéntanos, eh, ¿tu esposa la conociste acá en Loja durante ese tiempo que trasladaste o ella también es de allá, del Pangui? Bueno, este, gracias a Dios con ella hemos podido hacer compañía por muy largo tiempo. Desde adolescentes prácticamente la conocí acá en el Cantón El Pangu y ella también es de acá. Mm -hmm. Y eh, tuvimos un noviazgo de, de siete años <ríe> y luego eh, decidimos eh, formalizar y pedir la bendición de Dios con lo que es el matrimonio. Y bueno, fruto de ese amor, de, ese, de esa compañía que nos prestamos diariamente... Tenemos ya cinco hijos, eh, todos son varón, dijo Gerardo uh -huh. Morán. <ríe> y, y bueno, este, gracias a Dios, eh, hemos podido ser un poquito compatibles por este en, en el ámbito profesional, porque ella también es artista, ella es este pinta, hace cuadros, murales, es artista plástico. Uh -huh. Entonces. Compartimos ese talento y nos entendemos en ese sentido cuando tenemos que salir, cuando tenemos que quedarnos en otros lugares. Y gracias a Dios ha habido un poquito de comprensión y eso se va madurando mucho, ha venido madurando bastante. Y bueno, podríamos decir que en ese sentido por el momento no hemos tenido problemas inconvenientes en ese sentido. pero ¿Y cuál fue el objetivo, Norman, eh, que decidiste o decidieron ya como pareja, como familia, salir del PAN y radicarse durante alrededor de 10 años, dices, acá en, en Loja. ¿Y, ¿Y cómo fue esa vida? ¿Fue fácil, difícil, tuvieron inconvenientes? ¿Cuál fue, ¿Cómo fue esa lucha durante todo ese tiempo? Eh, sí, bueno, es un poquito difícil, digámoslo así, porque en ese tiempo nosotros habíamos terminado recientemente el, lo que es el colegio, entonces uno aún en esa edad no tiene una madurez suficiente como para, para saber llevar una relación, ¿no? Uh -huh. eh, yo la entiendo así. Eh, es posible que muchas personas eh, sí tengan esa madurez, pero eh, uh -huh. para mí al menos eh, uh -huh. se hizo un poquito difícil porque aún éramos novios con mi esposa uh -huh. y, y ella quedó todavía acá en el PAN y yo salía uh -huh. loca porque tenía que estudiar en la universidad y uh -huh. ella todavía uh -huh. se quedó terminando lo que es el colegio. Entonces era un poquito complicado porque siempre habían esos celos, ¿no? Que yeah. para mí son normales, deberían haber celos siempre, pero ya cuando pasan a ser extremos, eh, extremistas, los celos ya son también dañinos, ¿no? Dañinos. ¿no? Pero gracias a Dios lo hemos podido podido llevar, como te digo, desde el inicio uh -huh. hemos podido ser comprensibles. Uh -huh. eh, ella a mucho cuando había algo de... De que no podíamos sobrellevar, y yo también he cedido mucho en algunas veces, uh -huh. y yo creo que es eso, ¿no? Es ese intercambio de, de uh -huh. no es que tengamos que ser iguales, que tú tienes que ser eh, como yo quiero que seas, ni eso no, sino que ser, tratar de ser compatibles con, con los defectos y con los Las con los de uh -huh. cada uno, sí. Sí, uh -huh. bien, bien, muy bien, eh, Norman. Y durante ese tiempo que tú estuviste en Loja, dedicado a formarte, a tus estudios, y ¿cómo, cómo hacías para, sobre todo para sustentarte eh, tu, en tu alimentación? Eh, tenías familia aquí en Loja, eh, ¿cómo compensabas el, el, la parte económica? Trabajabas ya en ese entonces, eh, ¿cómo hacías para salir adelante? ese es un muy buen punto Ramiro y, y, y yo siempre siempre lo he contado siempre he testimoniado de esta de, de esta etapa de esta etapa de mi vida porque aquí debo agradecer muchísimo a mis padres que me apoyaron eh, siempre para para lo que yo quiera hacer y siempre mi mi gusto fue por la música desde los cinco años yo cantaba, ya me hacían cantar en los momentos cívicos en la escuela. Mm. Y de hecho, a mis profesores les gustaba cómo cantaba, de, de tal modo que ellos se reunían al momento del recreo. Los profesores hacían un círculo de profesores para conversar y me llamaban para que cante. Me paraban en el centro del ruedo que ellos hacían y me hacían cantar. Y, y me daban, en ese tiempo, que me acuerdo que eran como 100 sucres. <risa> Bastante cuando yo plata. tenía, más o menos cuando tenía cinco años, estaban a punto de terminarse los sucres ya uh -huh. y pasaba la dolarización. Entonces, y eso te iba motivando, sentido? Norman, me imagino que eso te iba cada vez más motivando. Sí, sí, por eso yo, yo siempre me he considerado una persona bendecida por Dios, porque desde el inicio yo tuve ese apoyo, sea de mi casa, sea de los amigos, sea de los profesores, siempre hubo ese apoyo incondicional hasta el punto de que ya terminar el colegio, salía a terminar a, a hacer realidad ya profesionalmente mi sueño de ser músico uh -huh. en la universidad. Y al, yendo a la pregunta que tú me hiciste concretamente, Ramiro, en la universidad, mi vida en Loja te puedo decir que fue magnífica, excelente. Y no tengo nada que quejarme sino agradecer a la gente lojana, porque allá mi sustento era esto, de cantar, nunca pasé necesidades económicas eh, y, y porque siempre tenía el apoyo de mis padres y si ellos no avanzaban a apoyarme, de mis hermanos y como soy el último de todos mis hermanos, entonces mis hermanos ya estaban en las posibilidades de ayudarme. Y si no había ese apoyo, pues había en la siguiente parte que era mi talento donde siempre me incliné por la música religiosa, por, la, por cantar en eucaristías y conocer por este medio a personas muy espirituales, a sacerdotes. Uno de mis pilares fundamentales eh, fue el padre Armando Jiménez, que en paz descanse, y entre los que me acuerdo el, el padre William Arteaga, el padre Luis León, y, y no, bueno, por temor a, a, a dejar de, de menos a alguien, no quiero seguir nombrando, pero todos exa, eh, todo el personal ha sido bueno conmigo. Y, sí. y bueno, como te digo, yo pasé de lo mejor en Loja y lo sigo pasando todavía ahora por, gracias al, al, uh -huh. al apoyo de toda la gente y a la profesionalización que pude hacer con la música. A propósito de que mencionaste al sacerdote, que ya no está físicamente con nosotros Armando Jiménez que fue rector del Santuario del Cisne tú colaboraste trabajaste un buen tiempo no en, en lo que tiene que ver en la parte eh, coral ahí en el Santuario por por ocho años este Ramiro yo eh, bueno eh, trabajaba los fines de semana lo digo trabajaba porque porque ya hubo un tiempo donde eh, a la parte eclesiástica también se le, se le obligó a que tenga que, que dar nombramientos, dar este, seguros a los que, que colaboraban ahí, que pasen a ser como trabajadores. Entonces el, el padre Armando Jiménez eh, me hizo un contrato de trabajo. Entonces yo iba sábado y domingo a cantar las eucaristías en el santuario. Y, y es, es bueno porque, el aparte de que yo ayudaba ya, el Padre una vez en vida, y por eso me ha quedado como testimonio que uno, cualquier expresión de sentimiento hay que hacerlo en vida. Uh -huh. Él una vez en, en vida me dijo, a mí me hace bien que tú vengas acá. Me hace bien, me siento bien. Entonces, eso para mí era algo motivante para también seguir acompañando, ¿no? Y... Y bueno, eh, gracias a Dios pude servir ocho años en el Santuario del Cisne y, y con el apoyo económico también de ahí fue lo que yo también pude estar bien, vivir bien en la ciudad de Loja. Seguro te dejó una bonita experiencia de ese tiempo que, que serviste, ¿no? Ahí en la, en la Basílica del Santuario del Cisne. Seguro que sí. Imagínate, Ramiro, cantar ahí a las plantas de la imagen de nuestra churonita, de la Virgen del Cisne, la cual me ha hecho innumerables eh, milagros. Me ha ayudado a conseguir a mi Padre Dios, por la intercesión de ella, innumerables eh, milagros eh, en mi vida, en la vida de mi familia. Y, y bueno, imagínate cantar a las plantas de, de ella, que, mm. que ella es claro. tan buena nuestra madre, ¿no? Y bueno, eh, Norman, Seguimos platicando un poco, pensando en todo lo que ya nos habías narrado, tu, tu historia, parte de tu historia, tu vida, de un joven que emigró prácticamente desde su lugar natal hasta la provincia de Loja, la capital, y pues, bueno, de ahí a estudiar, un uh -huh. profesional. ¿En qué momento, Norman, se te ocurrió eh, dedicarte en un mayor porcentaje a hacer música cristiana católica de manera especial? Sí, Ramiro, este, prácticamente no es que me incliné a la música religiosa, sino que yo nací como músico en la música religiosa. Porque desde que aprendí a, a poner mis primeros acordes en una guitarra, eh, eran alabanzas para Dios. Eh, tuve la bendición de que mi padre perteneció siempre y sigue perteneciendo a la renovación católica carismática acá en el y entonces, ahí fue donde me enseñaron un par de acordes y luego, con la bendición de Dios, uno va un poquito uh, autopreparándose y, y ahí fue donde nació mi, mi deseo por hacer música religiosa. Entonces, Podría decir que esa es una de las herencias de tu papá. Así es, así es. Entonces, cuando ya llegué a la ciudad de Loja, tuve la posibilidad de grabar de hacer mis propios temas de música religiosa y pues la aproveché y ahora son mi mi recuerdo de haber trabajado en este ámbito de la música religiosa y con ganas de seguir trabajando más tengo por ahí temas que están en el horno ya así que pilas que algún rato aparecen por ahí vemos que estamos sí sí Norman vemos que estás con muchas ganas de hacerla trinar a esa guitarra a la que es tu compañera, bueno, luego de tu esposa, pues yo creo que la guitarra es eh, tu, tu fiel compañera, eh, Norman. Así que, una canción nos caería muy bien a esta hora, a esta hora ¿no, Norman? Sí, claro, con mucho gusto. Quiero dedicarles un temita que, que nació a medida de que, bueno, a veces uno se pone a dudar también, ¿no? Eh, cuando... Rezas, así sea un Padre Nuestro, una oración corta, pidiendo por el mundo entero. Pero al mismo tiempo te dice, y si todo el mundo está de cabeza, ¿qué, ¿qué saco yo rezando un Padre Nuestro? Pero al mismo tiempo vino una respuesta que dice, así como tú estás rezando un Padre Nuestro, muchas personas lo estarán haciendo en diferentes partes de todo el mundo. Y se juntarán y, y llegarán a los oídos de Dios, ¿no? Entonces esta canción tiene un mensaje también a siempre estar unidos, siempre estar juntos y no perder la esperanza. Esta canción dice Tengo tu gracia. Como mis pies en el arenal, como una gota en el inmenso mar. Mi Vida es ante tu poder, así mi boca es al rezar, como una pizca de miel sobre la hiel, como grano de azúcar en mi café, así mi vida. Es tu presencia, Señor. Así mi boca es cuando hablo de ti. Pero tengo tu gracia y a mis hermanos. Y que con pasos juntos el mundo temblará. Si somos gotas de amor el mal reventará. Si somos pizcas de miel, el mundo de fe dulce quedará. Pero tengo tu gracia y a mis hermanos, que con pasos juntos el mundo temblará. Si somos gotas de amor, el mal reventará. Si somos pistas de miel, el mundo de fe dulce quedará. Bueno, yo creo que en estos tiempos eh, tan complicados, tan difíciles por diferentes situaciones, sobre todo por esto de la pandemia eh, que la humanidad está atravesando, ¿no? Yo creo que esta canción, música, con este tipo de mensajes, yo creo que nos llegan muy bien y nos animan muchísimo. Gracias, Norman. Eh, bueno, fíjate que estaba pensando en, en esto de la música católica, de la música religiosa. Eh, siendo tú un profesional de la música como tal, eh, ¿cómo manejas esto? Porque me imagino que también eh, te han pedido que, que hagas la música normal, si se quiere decir, o la música secular, la música popular. Eh, bueno, hay, hay dos cosas, dos momentos acá. ¿Cómo tú manejas estos dos eh, momentos, Norman? Es, es muy, muy fácil, este Ramiro, es muy fácil que una cosa te saque de la otra, porque si en realidad vemos son dos mundos diferentes, tú no puedes estar concentrado acá alabando a Dios y estar concentrado veamos el otro extremo en cantar en un bar. Entonces las dos cosas son totalmente diferentes. Y ese ha sido un, un tambalear duro mío, porque como músico yo no puedo decirle a una persona que me dice, ven a cantarle a mi esposa, que estamos cumpliendo un aniversario de casados, ven a cantarle. Y, y bueno, yo tengo que hacer música popular y como músico no le puedo decir, sabes que yo no canto esas canciones. Entonces, es, es muy muy difícil, pero yo le agradezco mucho a mi Padre Dios y, y a personas de, de, de carácter religioso, como sacerdotes, eh, monjitas, que también he buscado orientación. Y bueno, eh, me ha regalado el Señor la sabiduría para saber llevar las dos cosas uh -huh. Y la música popular es para mí mi trabajo y, y tengo que encaminarme bien Hacer bien el trabajo y siempre dando testimonio de mi fe en ese trabajo que lo hago, ¿sí? Entonces, para mí ha sido un poco difícil Pero lo estoy llevando de mejor manera gracias a la bendición de Dios Norman, ahora como docente, como profesional en lo que tiene que ver la música, en el canto, en la guitarra, en todo esto, eh, todo este arte, ¿cómo te ha ido? Porque también has sido instructor en algunos momentos, si nos puedes contar esas experiencias. Lo que sí es de calidad de nuestro invitado, así que no vamos a desperdiciar este momento y vamos a seguirte escuchando, Norman. Eh, okay. Bueno, te había pedido que nos cuentes respecto a, a tu trabajo ya como docente también en cuanto a la música. Sí, sí hola, hola. Bueno, sí, mil disculpas también. Bueno, eh, continuamos. El, lo que les había dicho que la parte de ser docente particular, diríamos en esta en esta ocasión, porque es una academia en la que estoy llevando a cabo acá en el Cantón El Pan, y una academia de música particular... Aparte de ser un ingreso económico para la familia, para la casa, el, el, la satisfacción más grande es poder eh, enraizar también en, en personas, en jóvenes, niños y adultos que, que tienen ese, esas ganas de aprender música, de uh -huh. ser músicos y no hay, no, hay el, no hay la satisfacción más grande que ver que alguien eh, pueda cumplir su sueño, ¿no? Entonces, para mí, la satisfacción más grande es regar esta semilla, esta semilla de la música en el Cantón El Pangi, en la provincia de Zamora y en todas partes donde se pueda. Ya, la academia se llama, lleva tu nombre, ¿no? Sí, sí, por el momento eh, no, no he buscado otro nombre, le hemos puesto Norman Luna, y entonces uh -huh. se llama la Academia de Música Norman Luna del Cantón El Pangi. <ríe> Bueno, ¿y, ¿y qué tipo? Bueno, ¿te, te estás eh, direccionando a enseñar música popular, netamente popular o también eh, religiosa, Norman? Eh, popular y religiosa, este Ramiro. De hecho, en el eslogan, en, en el en el logo de la, de la academia, eh, dice ahí, música popular y religiosa. Ah, qué bien. ¿Y cómo te ha ido? ¿Qué tiempo lleva ahí a la academia? ¿Y cómo vas manejando? ¿Alguien te acompaña también a dar las clases o lo haces solo? Sí, sí, claro que sí. No, uno solo es muy difícil. Eh, bueno, ahorita estamos como renaciendo por este problema que todos tuvimos del, del COVID-19. Tuvimos que cerrar las puertas y, bueno, hasta antes de la pandemia veníamos trabajando con tres, tres docentes. Y, bueno, tuvimos que cerrar y ahora estamos renaciendo otra vez. Estamos ahora entre dos. Y eh, hay una persona que me ayuda y, bueno, ya vamos para los siete años de, de camino con la academia. Uh -huh. Ya. Yeah. Claro. ¿Y cuál ha sido la aceptación? ¿Cómo has visto el resultado? ¿Han aprendido los los uh, alumnos? Claro que sí. Tenemos ahora ya producto que, que está dejando muy, muy en alto, la el no solamente la academia, sino el, al cantón, el pangui a nivel provincial, eh, uh -huh. como conocido un festival grande acá en la provincia de Zamora, Cantares de mi infancia, donde hemos alcanzado los primeros lugares ya con alumnos de acá de la academia. Interesante, Norma. Eh, bueno, eh, tú eres un hombre muy visionario, soñador, emprendedor. En un tiempo también eh, hiciste, creo que algo que no iba con la música, pero pues tú le ponías ganas para salir adelante. Me acuerdo cuando distribuías, preparabas, distribuías comidas. Así es, este Ramiro. Eh, hay veces que uno no, no tiene explicación para, para actos que a veces uno se, se toma en cuenta, pero el, lo que yo siempre he dicho y ha sido mi filosofía es que el tiempo te dará respuestas. Y yo todavía no he encontrado mi respuesta, <ríe> pero la sigo esperando. Es verdad lo que tú dices, Ramiro, alguna vez intenté, ya siendo profesional, mmm, dejar la música, eh, dedicarme a otra cosa y, y me ha gustado. Me gusta y siempre me ha gustado lo que es la cocina, la comida. Eh, y Dejé la música y me dediqué a lo que es la comida. Eh, estuvimos eh, trabajando con mi esposa eh, por cuatro años durante este, este ámbito de la comida y... Bueno, me vino una enfermedad, eh, me dio una parálisis facial por esto de, de mucho ajetreo con la comida, mucha preocupación. Y entonces fue donde le dije, ahí nomás, uh -huh. <risa> al negocio. Mira, gracias a Dios me pude recuperar bien y me fui a desempolvar mi guitarra. <risa> Volviste a la música. Así es. <risa> Eh, bien, eh, Norman, eh, todo es parte del proceso de vida y todo es aprendizaje, nada es en vano. Eh, cuéntanos, eh, nos hablabas también de un convenio que, que tienes ahora mismo con la eh, institución eh, de orden público en Zamora, Chinchipe. En, eh, por estos vacacionales, eh, que es el mes de julio y agosto, hemos eh, aliado un poco lo que es la, la academia con la Casa de la Cultura eh, de aquí de Zamora. Para dar los cursos vacacionales, entonces las puertas de, de la Academia de Música Norman Luna están abiertas para, para dar los talleres vacacionales gratuitos a toda la población del Cantón El pangui auspiciados por la Casa de la Cultura de Zamora Chinchita. Ah, pues qué bien, qué bien, Norman. Ya casi para terminar, ¿cuál sería la siguiente canción que quisieras compartirnos, regalarnos para todos quienes te están viendo, te están escuchando? Eh, tus eh, amigos, tus conocidos, tus fans y mucha gente que te está conociendo ahora eh, ¿Cuál es la canción que nos dejas? Bueno, una canción que, que nació cuando yo aún trabajaba y ayudaba animando las eucaristías en el Santuario del Cisne que nació al ver eh, cuánta gente llegaba sobre todo en el mes de agosto a ver la, a la churonita canción que dice En tu Santuario. Juntos en tu santuario, madre del cisne, llevando en el pecho una canción. Venimos a cumplir nuestras promesas, Agradecerte por tu protección. Estás a nuestro lado, reina del cisne. No caeremos en la tentación. Estar siempre a tu lado es lo que anhelamos amor. mediante ti al padre llegar que no nos falte nunca tu dulce amparo siempre nos acompañe tu bendición es tú quien ilumine nuestros salvación que no nos falte nunca tu dulce amparo siempre nos un fuerte aplauso, no solo con las palmas físicas, sino con nuestro corazón. Gracias, Norman, por esas bonitas canciones, por este tiempo maravilloso. Y quisiéramos preguntarte, finalmente, ¿qué es lo que a ti te inspira para escribir, para, bueno, este, inventar estas canciones, estas melodías? ¿Qué es lo que te inspira, qué es lo que te motiva, te da fuerza a ti, Norman? Esto, este, muchas gracias, Ramiro. y y como siempre, pidiéndole a la churonita, ella que se ha ganado el cariño de, de todo el mundo, de todo el, el Ecuador especialmente, porque de todos de todos lados la visitan a la, a la churonita. Uh -huh. Y ella ha sido también uno de, de mis pilares fundamentales para, para tener firme la fe, ¿no? Porque nuestra fe no es que yo tengo fe y, y ya estoy bien, sino que tiende a enfriarse, tiende a tambalearse, y ahí está nuestra madre como nuestra mayor intercesora para echarnos una manito y su bendición. Bueno, eh, tu familia es un pilar fundamental. Quisieras enviarle un mensaje para tus amigos, para tus alumnos también. Algún mensaje final en este programa. Claro que sí. Siempre, sobre todo a, a mi familia, a siempre seguir adelante, siempre buscar fortalecer la fe para que todos estemos bien, porque si nuestra fe se enfría, pues eh, todo todo será más difícil, ¿no? Como dice nuestro Padre Dios, vengan a mí que conmigo la carga es llevadera. No es que nos va a quitar la carga, sino que nos va a hacer más fuertes para resistirla, ¿no? Y a mis alumnos, a meterle ñeque, siempre le digo a todos, siempre para adelante Y si queremos algo, soñamos con algo, pues hay que trabajar duro. ¿Y cómo harían para acercarse, para conocer la academia, para inscribirse? ¿Quiénes pueden participar? ¿Hay límite de edad? ¿Cómo es el asunto? Sí, bueno, eh, por el momento estamos trabajando con, con personas, con niños a partir de los ocho años en adelante, ¿sí? Eh, sin límite de edad, porque todos estamos en capacidades de aprender. Y simplemente pueden contactarse por, por mi número de WhatsApp. O los que están cerca pueden acercarse también a las instalaciones de la academia que está junto a la escuela Cacha, que es uh -huh. muy conocida acá en nuestro cantón. Y, y bueno, pues se guiarán ya por el letrerito que está ahí, un, un letrerito grande que dice Academia de Música uh -huh. Normanduna. Bueno, o si no, que te busquen pues en el Facebook, no, en, creo, creo que estás pues en las redes también. Exactamente. En Facebook estoy también como Norman Luna. Eh, todos estos temas y muchos que con la bendición de Dios he podido grabar... Se te apagó Normita en el micrófono de... Norman, te quedaste sin audio. Eh, Exacto, eh, y sí. Eh, compartir un poquito de música religiosa, ¿no? <ríe> bueno, Norman, no avanzamos a escuchar lo anterior porque se te quedó muteado el micrófono, pero eh, bueno, gracias Norman por habernos acompañado de parte de todo el equipo de este programa escenario Rostros que dejan rastros, pues te agradecemos muchísimo a ti y a tu familia y pues que sigas adelante con esos proyectos y que Dios te bendiga mucho, la Virgen Santísima también pues te, te siga eh, siga siendo la intercesora para ayudarte en tus sueños, en tu proyecto de música. Gracias, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti Ramiro, gracias Leonardo, que Diosito los bendiga y siempre para adelante con este proyecto de, de comunicación. sí. Dios les pague a ustedes. Gracias. Estuvimos con Norman Luna, el licenciado en Educación Musical. Oriundo del Cantón El Pangui, en la provincia de Zamora, Chinchipe, con quien hemos contactado en esta ocasión para conocer brevemente parte de su trayectoria, su historia, su vida como profesional, como músico, como ser humano, aquí en nuestro programa Escenario. Muchas gracias, Norman, y gracias a nuestros amigos, a ustedes, amigos televidentes que nos acompañan día a día aquí en su programa. Mañana estaremos con otro invitado a las 18 horas con 35 minutos hora de Ecuador. Que la pasen muy bien. Un abrazo.